¡Hola, hola! Soy Tamarana Anabel Navarra y estoy de vuelta con otro video para ustedes de Vivir Digital. Hoy les tengo un tema que muchísimas veces me preguntan en los talleres, en las consultorías e incluso amigos y es ¿cuál es la diferencia entre perfil, página y grupo en Facebook o donde tienen que crear su página, su perfil de un negocio o incluso personales. Y es que Facebook pues, es un gran mundo donde hay muchísimas opciones y muchísimas oportunidades de crear contenido, de crear perfiles y de compartir. Les voy a explicar y voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla. Perfiles, páginas y grupos es como la forma más eh, fácil de tener presencia en Facebook. Los perfiles usualmente son personales, tienen nuestra imagen, nuestra foto y tienen nuestro nombre. Y tienen un límite de 5.000 amigos. En un perfil podemos agregar a otros amigos. Es cuando dice agregar como amigo o te agregó como amigo o te aceptó como amigo. Y al tú agregar a una persona como amigo, esa persona también te tiene como su amigo en su perfil de Facebook. Esos son los perfiles. Con los perfiles podemos crear grupos y podemos crear páginas. Los grupos. Los grupos, pues como muy bien lo dice la palabra, es... Imagínese tener una reunión en una sala o en una casa de un grupo de amigos con algún interés. Los latinos en Atlanta, o las mamás de latinas en el mundo, o los colombianos de Estados Unidos, o venezolanos por la libertad. Grupos, grupos por intereses. Dentro de los grupos hay distintas posibilidades. Pueden haber grupos privados, completamente privados y secretos, que solo las personas que son miembros de ese grupo pueden saber que ese grupo existe y obviamente ver el contenido y participar. Pueden haber grupos semi privados. Esto significa que el público en general puede ver que ese grupo existe, pero no pueden participar ni ver el contenido. Y además para participar en ese grupo se necesita que los administradores acepten que las personas participen. Y también pueden haber grupos completamente públicos. Estos son grupos donde cualquiera puede ser miembro, donde cualquiera puede publicar, y cualquiera puede ver el contenido que está colocado allí. Los grupos también se crean con perfiles. Al tener un perfil personal, puedes crear un grupo. Como les digo, son normalmente por intereses. Y luego está la otra categoría de formas de vivir en Facebook, que son páginas y que son lo que antes se llamaba muchísimo como fan page o son las páginas de negocio, que a su vez tienen distintas categorías, dependiendo del tipo de negocio, de organización o de personalidad que se sea, se puede crear una página en distintas categorías que Facebook tiene ya predeterminadas. Las páginas no tienen límite de participación, al igual que los grupos tampoco, pero las páginas tienen una muy buena ventaja y es que con las páginas de Facebook podemos hacer las campañas de ads que se llaman, que son campañas de publicidad pagas en Facebook buscando pues tener una retribución, bien sea clics, bien sea que la gente le dé más like a nuestra página. Las páginas son esas muy conocidas porque la gente le da like o me gusta e incluso hace unos años Facebook puso la opción de seguir. Puedes seguir una página y vas a ir recibiendo información sobre todo lo que esa página va publicando. Las páginas necesitan administradores. Entonces, para tener una página, debes tener un perfil personal con el cual creas una página. De nuevo, las páginas son principalmente enfocadas a negocios, a organizaciones o a grandes personalidades y no tiene límite de personas que pueden estar allí. Entonces, espero que les haya sido útil esta división de tres eh, formas en las que se puede vivir en Facebook y los invito a que tengan una reflexión sobre cómo quieren tener su presencia en Facebook. Si tienen un negocio, yo siempre les recomiendo tener una página de Facebook. No solamente quedarse con el perfil personal, porque de nuevo es personal. Es donde ustedes pueden compartir fotos de su familia, de sus amigos, de su vida íntima o privada, pero en la página de negocio es donde pueden darle como una mayor seriedad y una presencia más profesional a su negocio, a su organización o a su emprendimiento y además invertir un poco en publicidad para que puedan alcanzar más audiencia en Facebook. Pues como ya saben, pueden escribirme aquí en los comentarios o escribirme por mensaje privado acá en Instagram o si tienen mi WhatsApp también y hacerme cualquier pregunta o cualquier consulta en la que crean que les pueda ayudar. Esto fue Vivir Digital para ustedes, espero que les sea de muchísima utilidad. Nos vemos en la próxima.